Mis amados, un gusto nuevamente saludarles y continuar escudriñando la escritura con este panorama del libro de Miqueas. El libro de Miqueas fue escrito por el mismo profeta Miqueas, aproximadamente 704 a 696 a.C. El tema, la inigualable compasión del Señor. Su nombre significa quién es como Dios, un campeón de la gente común. El libro de Miqueas es una obra profética que habla sobre la inigualable compasión de Dios, así como también sobre su juicio y la necesidad de arrepentimiento y obediencia por parte de su pueblo. Miqueas fue un profeta que ministró tanto en Judá como en Israel y es conocido por ser el único profeta que predijo el lugar del nacimiento de Jesús. Este libro comienza con un llamado de atención del pueblo de Dios y presenta una lista de sus pecados, entre los que se incluyen la codicia, el robo, la avaricia, el libertinaje, la opresión, la hipocresía, la herejía la injusticia, la mentira y el homicidio, entre otros, claro. Luego, el libro muestra el amor de Dios al declarar que el juicio viene solamente después de incontables oportunidades de arrepentimiento y conversión a la verdadera adoración y obediencia. El versículo clave de este libro es en el capítulo 6, Versículo 8 que dice: Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo resume el mensaje principal del libro de Miqueas y nos muestra lo que Dios espera de su pueblo: justicia y misericordia. Y humildad. En resumen, el libro de Miqueas es una obra profética que presenta la inigualable compasión de Dios, su juicio y la necesidad de arrepentimiento y obediencia por parte de su pueblo. Miqueas es un campeón de la gente común. También podemos ver que Miqueas profetizó al mismo tiempo que Isaías. Y o seas Qué gran bendición ha sido compartir con todos ustedes la palabra de Dios Espero que hayas sido edificado y animado en tu fe Mi deseo es que sigas estudiando, meditando y profundizando en la palabra de Dios Para que puedas seguir creciendo en tu relación con Él Si te han gustado los videos, te invito a que te suscribas Des un like y compartas para que otros también puedan deleitarse en el Señor Jesús. Que el Espíritu Santo te guíe y te lleve a una comprensión más profunda de su amor y de su verdad. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.